¿Qué es una clave primaria? Una clave primaria es una columna o una combinación de varias columnas que identifica de manera única una fila, es decir, una instancia de esa entidad. En el ejemplo del empleado, ¿se acuerdan que teníamos el número del empleado? Bueno, si ese número de empleado es único e irrepetible, que es redundante, si es único, eh. Es un, es, un buen, eh, es un buen candidato para hacer una, una primary key. ¿Por qué? Porque no se va a repetir y va a identificar a cada empleado de manera única. Lo que nos permite la primary key es diferenciar cada fila de la tabla. ¿sí? ¿Qué es cada fila de la tabla? Cada primary key representa a una única fila de la tabla. ¿Cuáles son sus características? No pueden ser null. Van a ver que en algunas columnas podemos guardar datos nulos. Eh, algunas lo admiten y otras no. Las primary key no pueden ser null y no pueden repetirse. Siempre tienen que tener un valor único para esa columna o para esa combinación de columnas. A veces son más de una columna y ahí lo que no se puede repetir es la, la combinación entre los valores de todas las columnas que forman parte de la primary key. Eh, Pueden ser cualquier tipo de dato. Van a ver que en la mayoría de los casos es numérica, pero puede ser otro tipo de dato. No necesariamente tiene que ser numérica. Y por defecto están indexadas. ¿Qué significa esto? Que por defecto, cuando declaremos a una columna como clave primaria, la base de datos va a crear un índice eh, sobre esa columna. Y lo que permite el índice es que cuando se hagan consultas, filtrando por esa columna, la base de datos resuelva la consulta mucho más rápido. Y como se suele hacer consultas o operaciones sobre una primary key concreta, ¿por qué? Porque identifica de manera única una fila, eh, están indexadas por defecto y esa consulta o esa operación a partir de la primary key va a ser mucho más rápida que si no estuviera el índice. Estamos hablando siempre de tablas con millones de registros, ¿no? Ahí, eh, cuando tenemos muchos registros, se empieza a sentir eh, la lentitud a la hora de hacer una consulta. Y cuanto más compleja la consulta, más se siente. Bien. Van a ver más de índices cuando lleguen a cursar base de datos. Lo menciono nada más para que lo sepan. Eh, Acá tenemos un caso que es la, la tabla personas que tiene un ID, que es un entero de 11 números, de 11 dígitos, que es primary key. Fíjense que lo marca con una llavecita. Es entero en cada fila de personas, no se va a poder repetir. Va a ser uno solo y va a, a representar a cada persona. Sí. Ese primary key que, que hace el ID solo, ¿no? autogenerar? No. Simplemente marcas que una columna va a tener un dato único, no nulo, cuya tarea va a ser representar a cada fila de la tabla de manera única. Cada primary key, cada valor de una primary key representa una fila. No necesariamente se va a autogenerar. No sé si responde la pregunta. Sí, sí, se entendió. Bien. Eh, entonces, tal vez tenemos a Esteban Prieto, ID 1. Y Tommy Frizz, ID 2. Y Lautaro Galarza, ID 3. Cada ID, cada valor de la columna ID es único e identifica a una persona concreta. La clave foránea es otra columna que está relacionada, su valor está relacionado a un valor de otra tabla. Entonces, una columna o combinación de varias, lo mismo que sucede en la primary key, de una tabla que hacen referencia a una columna o combinación de columnas de otra tabla. ¿Para qué sirve esta clave foránea? Para relacionar dos tablas entre sí. Por ejemplo, acá tenemos las personas y sus puestos de trabajo. entonces las personas tienen entre sus datos, entre sus columnas, una columna que se llama ID puesto que guarda el mismo valor que la primary key de la tabla puestos. Entonces, haciendo la relación entre, entre ID puestos que apunta a, a, al, a la primary key ID de puestos, podemos saber cuál es el, eh, la ocupación de esa persona dentro de la empresa, por ejemplo. Bien. Normalmente apunta una foreign key de una tabla a la primary key de otra tabla. Pero no es obligatorio que sea así. Normalmente es así. No es obligatorio que sea así.